Y con esto hemos completado la instalación. Quitamos el disco de instalación de la unidad de DVD y damos ENTER para arrancar el portátil. Al reiniciar el portátil nos va a aparecer el menú del gestor de arranque. Damos ENTER para iniciar el sistema Linux Debian. Luego de esto nos va a aparecer el gestor de sesiones o GDM3, seleccionamos el usuario e ingresamos la contraseña y damos clic en la pequeña rueda que hay al lado de iniciar sesión, seleccionamos el entorno de escritorio mate y damos clic en iniciar sesión. Y ya con esto estamos en el escritorio MATE en nuestro nuevo sistema operativo Linux Debian. Veamos cómo se comporta nuestro pequeño portátil. Esta es una captura de pantalla que se hizo 5 días luego de la instalación. Si abrimos el monitor del sistema, vemos que el consumo del procesador se lo lleva casi en un 70% el programa para capturar la pantalla. Aún así podemos abrir el navegador web abrir la página de Debian y la página de Wikipedia en otra pestaña. También podemos abrir el editor de texto de LibreOffice. Y eso es todo. Muchas gracias por ver este video.